Buenos días. El texto que hemos leído este domingo empieza de una manera abrupta. Al llegar Jesús al término de Cesarea de Filipo iba preguntando a los discípulos ¿Pero de dónde venimos? ¿Y ¿Por qué ha ido a Cesarea de Filipe? ¿Y dónde está esta Cesarea de Filipe? ¿Veis? Es necesario que el... Comenta, el que comenta la homilía, el homilista o quien sea, que tenga cuidado de mostrar al público, a los oyentes, los cambios que se han producido. Y aquí hay uno muy importante. Hasta ahora estaba Jesús discutiendo con los fariseos y los saduceos en Magdala. O sea, en el, a la izquierda, diríamos, al, al, al oeste del mar de Galilea. Y en un momento determinado les ha hecho subir a, a los 12 a la barca y se han ido al norte del mar de Galilea. Bueno, bajan de la barca y ahora a pie, y esto es importante, andarán 50 kilómetros, es mucho, ¿eh? Mediodía, hasta llegar a Pamias, Panias, que tomó el nombre de Cesarea de Filipo en honor eh, de, de Felipe de Filipo, eh, como uno del César. Así siempre estamos en este, en este punto donde los personajes políticos. Eh, toman el nombre de las localidades. Pero Panias tiene miga. Estamos en la frontera entre Israel y Fenicia. Yo me acuerdo cuando fuimos, precisamente no fuimos a pie, porque eh, en aquel tiempo no era posible, te paraban en cualquier sitio. Fuimos en coche, eh, privado. Y al llegar a Panias, a Cesaría de Filipo, nos encontramos con una mole rocosa enorme. Y había en esta mole, había nichos donde los paganos tenían sus propios recuerdos para los difuntos o lo que sea. Y había una cueva en el fondo. El Hades. Nos quedamos parados al ver todo aquello. No, no lo esperábamos. Pues bien, Jesús se ha llevado a los doce hasta este punto. Y una vez les haya hecho una serie de preguntas, volverán al sitio de, de donde venían. O sea, no, no, no evangeliza ni habla con nadie. ¿Por qué ha hecho este viaje? Aquí hay mucha amiga, ¿eh? Y generalmente no se explica. Y sin explicar estas cosas, no sabemos quién es esta persona, quién es Jesús, qué pretende Jesús. Al llegar a Cesaría de Filipo, pregunta a los doce. O sea, una vez los ha separado del todo, de, del ruido de la gente. Les ha llevado a un, a, al norte, en un sitio donde ya prácticamente ya hay la frontera allí. Les pregunta... ¿Qué dice la gente sobre el hijo del hombre? Bueno, cada uno dice la suya. ¿Eh? Que si eres Juan Bautista, que si eres Elías, que si eres Jeremías o uno de los profetas. Y entonces Pedro toma la palabra. ¿eh? Es el líder absoluto del grupo. Y suelta. A ver, el tono, el tono. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que libera. ¿Y qué tipo de Mesías? ¿Ah? no lo dice. Han aparecido cuatro denominaciones, que podrían ser cinco o seis. En parte es positivo lo que dice. Porque Jesús dice: alaba a Simón porque ni carne ni sangre te lo han revelado. Pero enseguida puntualiza. Yo, por mi parte, te digo y ahora va, va a puntualizar algo. ¿eh? Tú eres piedra. No te lo traducimos así. ¿eh? Traducimos tú eres piedra y quedamos tan tranquilos. Y sobre esta roca. Pero, ¿cómo? ¿Es posible este cambio? En griego, que está, están escribiendo en griego, ¿eh? en griego Petros es una piedra, Petra, femenino, es una roca. Y hemos confundido la piedra con la roca, y está, llevamos ya 20, 21, casi 21 siglos, confundiendo porque nos ha interesado. Lo que pasa es que en este momento se nota que si la iglesia está edificada sobre una piedra, zozobra por todas partes. Bien. En este punto donde los ha llevado, hay la puerta de Hades. Y le dice a Pedro que las puertas de Hades no prevalecerán contra esta a ver, iglesia, funda Jesús la iglesia, no. habla de mi iglesia, la iglesia de mí. O sea, por tanto, par, parte de una iglesia ya conocida. Iglesia es una comunidad. Todo el mundo judío está, está digamos, concretado a base de comunidades. La persona todavía no cuenta mucho en este periodo. Empieza hoy día a contar más la persona que no el grupo. Bueno, bueno, bueno, todo esto de las, la, la, la, la, la, la manera como la gente se organiza actualmente, todavía cuenta mucho el grupo, las, las redes sociales, por ejemplo. Es terrible lo que cuentan. Pero hay personas ya. Yeah, y esas personas son los que cambiarán el, el flujo de la historia. Bien. Jesús alaba que Pedro haya reconocido finalmente que era el Mesías. Lo que pasa es que de momento no les revela qué tipo de Mesías. Él lo sabe muy bien. Desde el momento que hizo la experiencia. Que sería sacrificado... En aras del altar de Dios. Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y morirá mientras estén sacrificando los Corderos en el templo. Él morirá en el gordo, ¿verdad? a la misma hora. Este es el Evangelio de Juan. Es precioso. Bien. Un día hablaremos de todo esto, cuando lo tengamos más claro, porque hay mucha confusión. Una cosa está muy clara, no es el hijo de David, no es el Mesías del sur, no es el Mesías judío, de Judea, es el Mesías del norte. Ajá, aquí hay norte-sur. ¿eh? Es el mismo Mesías que la Samaritana está esperando y Jesús... Se identificó con él. Soy yo, le dice a la samaritana. ¿Qué tipo de Mesías? El Mesías sufriente. Gracias.